¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos la definición de lo que es el evento este que estuve organizando con respecto al fan art. Bien, con respecto a este fanart que la verdad es que me sorprendió un montón, déjenme decirlo, porque no pensé que iban a participar tantas personas. Eh, participaron casi la misma cantidad de personas que participan en el evento que organiza Wargaming. O sea, re bien, resarpado para mí. Yo soy un, simplemente un canal humilde. Eh, pero bueno, la verdad que nada, estoy muy, muy chocho, feliz de que tanta gente se haya aprendido. Y que encima tanta gente muy talentosa. Porque vos decís, wow, men. O sea, somos todos tanquistas, jugadores de WOT, digamos. Pero pensar que fuera de lo que es... Eh, cliquear una arti, eh, amorraquear... Eh, hacer blind shots Y trolear a los rivales eh, Tenemos gente muy capaz Muy capaz en el sentido de que es muy Tenemos artistas realmente muy buenos Muy buenos en esta comunidad Y eso hay que explotarlo, realmente Hay que explotarlo, me gustó el fanart Estoy seguro que voy a organizar otro Segurísimo, punto uno Punto dos Ya les voy a pedir permiso para empezar A usar mucho de las cosas que ustedes Me dejaron acá porque la verdad es que están muy, muy buenas Son muy creativos y están excelentes Ahora vamos a ir viéndolas una por una Pero la verdad es que Vamos a ir nombrando a cada uno de los chicos que participó Y demás, pero muy buenas Algunas man realmente los felicito A los que participaron Porque son unos grosos. Tienen un talento y una mano para dibujar O por lo menos para lo que es La creatividad, porque no todos son dibujos Pero Es que realmente me quedé Con la boca abierta <coughs> Y muchos de los chicos de, del grupo de Whatsapp, eh, del grupo íntimo de Whatsapp que tengo, de los chicos que, que están cerca del canal y demás, de los superfans, eh, nos quedamos todos con la boca abierta, realmente, muy, muy, muy zarpado. Pero bueno, vamos a empezar a nombrarlos así, uno por uno. Eh, y voy a ir mostrando las imágenes así rapidito y después las voy a mostrar más en detalle. Bien, este la hizo eh, Comandante Gaujo. Gaucho, eh, la verdad que está muy buena A ver si se ve bien, sí se ve perfecto Mira, mira qué belleza que está Este lobito de la Nando, Nando Capo Nando Army, pero la Nando Capo Está muy muy buena, también ahí me gusta mucho eh, Otro escudito, este le hizo Abuelo Adolfo Abuelo Adolfo que es eh, un Habitué participando en los concursos De Fan Art Muy muy creativo, la verdad que está muy bueno Este, el escudo ahí con la bandera argentina El Nando Army muy muy bueno también, lo felicito Excelente Emi, acá también, otro, bueno Emi ya, Emi es Mi creador de, de, de, de Arte, digamos eh, Junto con Coffee pero Emi es más Específico y Es más específico de los Logos, y esas cosas le gusta A Emi va a ser más, y por ejemplo Coffee es más creativo en el sentido de hacer eh, El chaboncito ese de sospollo. O, o una caricatura mía Y la verdad que este está muy bueno también la verdad que los felicito a los dos. Ambos son muy creativos eh, Pero este lo hizo Emi en particular. Nando Army muy, muy bueno. Me gustó. Me gustó mucho. Comandante Gaucho también hice este. También muy, muy bueno. <ríe> el chaboncito con la, con la cara ahí como yo fuera tanquista con el lobito de la Nando. Ahí eh, de Nando Capo. De la, de la revista Life. Al principio cuando lo vi rápido pensé que era tipo un corredor de TC del, de, de 1940. Tipo... Que lo llamo este Reutemann, no sé qué Bueno, Reutemann me van a matar porque no es del 40 Bueno, este es agüita sabor vivo Vivo pera, que hizo este Que a la gente le encantó Le encantó, muy muy muy parecida La, la imagen, y después hizo otra Que ahora la vamos a ver bien, que es la que más me gustó a mí A ver esta si se puede ver bien Es como una intro Muy buena también, muy buena crack Crack crack ahí como antes, Gaucho estuvo a full, estuvo a full, muy muy bueno. Eh, Maca Gamer Gaming, perdón. Macareno Gaming, TV, muy bueno la verdad. Hacete un sorteo, Nando, sos mío, Nando, espero que te guste. Eh, porque gasté como 15 minutos de mi vida. <ríe> es el chaboncito eh, con el del TBP. Así que Maca Gamer, muy bueno ahí. Eh, y, el, y el pelado de Coso. De, ¿Cómo se llama? Del Black Market Muy buena también, este estaba entre, estaba entre los preferidos De los chicos también eh, Hans también muy buena el que hizo acá Un gif con su foto de Nando Cabo Para que se ponga en su foto de perfil mirá, ahí estoy yo tipo <ríe> Muy buena. Game for life Muy buena, muy buena también Prensa de guerra, mirá el que hizo prensa de guerra Me hizo ahí a mí en, en la mira Yo estoy tipo ahí arriba Arriba un KB2. Eh, Nando Capo CC de World of Tanks. Muy buena también, muy creativo. Se la curró, se la curró. Allá hay un EBR a la izquierda. Eso es lo único que no me gusta del EBR de a la izquierda. Ahí es el ligero con ruedas. Pero muy buena también, prensa de guerra. Lo felicito. Eh, Josué Vega 20, Misrael-Bajo Vega. Hizo como un sexto sentido ahí que sale de arriba del tanque. Está bien, está muy currado. La verdad que está muy buena lo hizo totalmente manual, se ve la tierra ahí como que está está piola y otros tanquecitos ahí que le están apuntando, el chabón sabe que es pollo, básicamente muy muy bueno también el de mi israel excelente, excelente, acá está el que les decía de agüita vivo sabor pera, con la este ya tiene la barrita acá más más a mi estilo digamos eh, muy muy bueno, la verdad, este es de Nado también averanado Nado. Eh... Muy bueno, también es el loguito que creó Coffee Y le agregó básicamente, lo, lo pintó de otro color Y le puso el loguito de Nando Capo Army Sería una cosa así Muy muy bueno, me gusta, me gusta también Y muchas gracias a ver a Mi nick es Hans Lazo, Lazo Flores Hola y feliz primer año como CC de WOT amigo Nando Aquí un logo para tu canal o Facebook Esa estrellita vale como tu primer año como CC de WOT bueno, muchísimas gracias Hans eh, Lazo Flores también te, te aprecio mucho, gracias, gracias totales Aquí vemos su logito. Con todos los países, me gusta este Lo que recalco este es que tiene todos los países de, de América Y que están todos unidos bajo, bajo el logo de Nando Capo Y eso me gusta, como que estamos todos unidos Ya sea Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay, Venezuela eh, bueno, todos, todos, todos los, los hermanos americanos eh, Unidos bajo Hans, así que dale, muchísimas gracias. Igualmente les aviso que si no ganan el sorteo, eh Igualmente los voy a estar utilizando Sus logitos, sus cositas En los diferentes lugares Y si no, lo voy a estar subiendo también al Instagram A mi Instagram personal, ¿bien? Así que estén atentos chicos Porque tal vez vean en algún video O en alguna cosa Mía, ah, pero ese es mi logo, ese es mi cosito Gracias Nando por usarlo, algo así Y realmente el que está agradecido porque lo hayan hecho, soy yo Bueno, este lo hizo Kedrick Este Kedrick11 Es uno de los favoritos de todos Porque realmente estuvimos analizándolo con los chicos, y determinamos que está hecho a mano, está pintado en acuarela. Un KB2 para celebrar un año como se hace de técnica acuarela, Kedrick 11. Y realmente, si te fijas los bordes, es lo que me decían los chicos, fíjate que está pintado en acuarela, mano, o sea, el chabón se puso a pintar en acuarela. Yo me hago así como si fuera un pincel, no tengo idea cómo se pinta en acuarela, no sé si con pincel, con brocha, con no sé qué, con con... No tengo nada más pálida idea. Yo arte cero. Voy muerto en arte. Cero, cero, cero. Pero está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. La verdad que me encantó. Este banquito, la verdad, man. Este, eh, como dije, lo hizo recién Kedrick11. Ahora pasamos al de este banquito. Ustedes fíjense esto. A ver si se puede ver esto. Para. Porque esto quiero... No sé si se va a ver ahí. No, claro. Porque no se, no se ve la imagen. No importa. Uh, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver bien. Igual en más grande. En, en agrandado, pero fíjense el laburo que se tomó este pibe, Nene Lechón 27. Eh, me acuerdo de haberlo visto en los videos y en los directos también en YouTube. Man, muy bueno, flaco. Vos, ¿qué haces acá? Vos tenés que estar en Hollywood, en Hollywood, en Miami, en Orlando, Florida, dibujando para los más cracks, chabón. Ey, Nando, espera a ver si vemos alguno negativo. Bueno, ahora lo vamos a ver bien, bien en detalle. Pero este banquito, Nene Lechón, sos. Crackman, Así nomás te lo digo. Eh, felicidades, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Bueno, acá siguen. Este lo hizo Honksis. Hola, Nando. Espero te guste tu caricatura y no sea algo tarde para entrar al concurso. GG. En fin, soy hace poco seguidor tuyo. Saludos desde Ecuador. Minik mi es Honksis. Saludos. Para nada, para nada es tarde. Todavía estás a tiempo. Hasta que esté haciendo este video. Vale, vale, vale. Eh... Es mi, mi caricatura ahí con un KB2 La verdad que está muy muy bueno Es que son laburos muy logrados chavón, ¿Cómo hacen para hacer esto? No sé cómo hacen La verdad que eh, Honsis te felicito man Muchísimas gracias y, y te felicito Y lo voy a estar usando seguramente esto Para, para algún video, alguna cosa, alguna, alguna cuestión así. Pero está muy muy bueno La verdad que qué crack y Fede, del último que estuvimos ahí whatsappeándonos eh, Ya sabe que todos tienen mi whatsapp, me pueden escribir tranquilamente, los respondo Y acá me puso, hola camaradas, buen día, eh, bueno recién termino el dibujo Espero que al ser una foto se note el trabajo y los cientos de detalles que tiene Les dejo un abrazo y saludos y muchos éxitos a todos No, la verdad es que el nivel es tremendo, el nivel de detalle que tiene, el laburo que tiene esto encima es que es tremendo, chabón, es tremendo Fíjate que hasta los... Es que tiene hasta los, los, las tuercas, hasta los tornillos, todos los visores la, Las orugas dibujadas, el nivel de, de, de, de las orugas, fíjense que es, las rayitas No, no, es tremendo, es tremendo Yo, La verdad que esto es, es muy, muy grosso, man, muy grosso Está ese super, con, eh, super Conqueror, le ponen. Bueno, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, chicos. A ver, vamos a meternos ya eh, en lo que tiene que ver ya con el, el detalle en sí. Eh, denme un segundo. Eh, que quiero mostrarles bien... Ahí está, mira, Bien, bien, bien definido ya para que lo vean. Bueno, esta es una imagen que me hizo Emi Como siempre, como les digo, él haciendo fondo de pantallas Y cosas así, que ya lo tengo como Fondo de escritorio de la compu, así que nada Emi, excelente, muchísimas gracias Os agradezco, tío Pasamos a esta, fíjense esto man, Fíjense que es increíble Y me pone encima, me deja Es que es tremendo, porque está El cuaderno, y encima Fíjense que tiene los lápices ahí con, con el que Dibujó, la goma y toda la bola ahí Muy buena, y es tipo una, una Como una historieta, pone, ¿no? Eh, me dice, hey Nando espera, a ver si vemos alguno Negativo el de la Nando Solicitando fuego sobre Nando Capo Estoy reaccionando porque no lo vi este O sea, lo vi así, pero no no no quería, quería reaccionar en vivo Enemigo detectado Solicitando fuego sobre Nando Capo Enemigo detectado Stop, Nando no te asomes o sos pollo O sos po Soy pollo <risa> Tomá, uno menos de mi oro, sheriff Uno menos, deme mi oro, sheriff Nene lechón 27. Muy bueno, chabón. Muy bueno. Es que sos crack, boludo. Mira lo que es esto, chabón. Dibujó el cosito de soy pollo. Que lo hizo Coffee. Ey, Nando, espera. A ver si vemos alguno. Negativo. Solicitando foros sobre Nando Capo. Enemigo detectado. Nando, nota, son po Soy pollo. Ja, ja, ja. Toma, uno menos. Debe mi oro, sheriff. Con tres marquitas en el cañón. Muy bueno, chabón. Muy bueno, la verdad te felicito, en serio boludo, Te felicito porque Sos muy groso a nivel Ilustrativo Bueno, este también, mirá el nivel de detalle También está muy bueno, man, es que está excelente Es que no, yo no sé Cómo hacen esto, sinceramente lo digo, perdón Capaz que la mayoría de la gente que me mira Sabe cómo se hacen estas cosas Pero yo no, para mí esto es Es, es increíble boludo. No lo sé, es que no lo sé Supongo que será Photoshop o algo de eso, no sé, no sé. Ni idea, bro. Con el, ahí el cosito del ejército alemán de la Wehrmacht. Muy buena, me gusta, me gusta. Este me gusta mucho también. Me gusta mucho, mucho. Es que es igual a mí, boludo. O sea, Nando, ¿qué haces ahí, boludo? Ven acá. Si sí, así medio con la barbita. Está muy piola. Lástima que acá no, por la luz no se me ven mis ojos. Mis hermosos eh, ojos marrones, pero. Pero está muy buena, está muy buena. Es también, mira es un laburo de puta madre Tremendo, tremendo el laburo que tiene Con el KB2 abajo Muy, muy bueno Hernando ahí es, es, es el nivel de arte que hay en estos Bueno, acá está el de la acuarela Fíjense también los detalles que tiene es, eh, es tremendo Es que es tremendo, yo no sé cómo hacen estas cosas, chicos Hay gente que nace con este don chabón Que es tremendo Maca Gamer, está muy bueno, boludo. ¿Cómo, ¿Cómo carajo se te ocurrió esto? No lo sé, pero está re piola, boludo. Muy, muy bueno. Con los chicos del grupo decíamos, wow, man, muy bueno. Eh, con, el, con el skin del nuevo TBP. Y ahí están andando con el de la. <risa> Como si fuera el pelado de Coso, del Black Market. <risa> muy bueno. La verdad que excelente Bueno, después este eh, Este también es que Este es tremendo, es lo que les decía hace un rato chicos. El nivel de detalle, ahora estoy mostrando Lo mismo que antes, pero más detallado, más de cerca Más grande para que ustedes lo vean Es que fíjense, hasta las En el cañón tiene, lo, lo, no sé, tiene todo, todo Todo y dibujado a mano No sé cómo hacen esto es que yo quiero, yo le decía a Defa, yo, eh, yo trato de dibujar esto y lo único que puedo hacer no sé, bolos, es el visor te hago nada más y que ni siquiera me sale porque está tipo como en 3D mirando para allá y el otro visor mirando para allá muy bueno, la verdad que el nivel de, de laburo que tiene, es que todos se merecen ganar algo acá está el de Hans también, muy bueno muy bueno el concepto, la idea la estrella ahí en el medio con el logo de World of Tanks dando capo el año de CC, todas las banderas el concepto la verdad que es muy muy bueno el de prensa de guerra, si no me equivoco. Con mi chaboncito ahí arriba. Apuntado en la mira. World of Tanks. no acá posee World of Tanks. Eh, el KB-2, el Tiger, el Churchill. El Panzer IV, el Sherman. Eh, el Elk, me parece que es. Y eh, no saco sé aquel cuál es el de la punta. No lo veo bien. Y el VR. Bueno, este es en realidad... Está, me lo tomo como imagen, pero es el, el GIF. Que estoy haciendo para arriba y para abajo También se nota eh, Que está muy bueno eh, Muy muy bueno El de la revista Life, acá que estoy como tanquista Con el loguito de la Nando De Nando Capo, de Nando Army, muy bueno Y este es el loguito de M de vuelta eh, El loguito de M. que está, está bárbaro Con la bandera argentina, es que la verdad que están todos buenos chicos La verdad que no El de Averanado también Este logo está muy bueno boludo que está excelente Es que parezco que me repito Este también está muy bueno ahí con el sexto sentido que le salta Es que sinceramente chicos Ya les digo El nivel de creatividad que hay en este, en este Torneo me, me sorprendió mucho Me sorprendió muchísimo eh... Denme un segundo Que lo ponemos así Ahí va, perfecto Bueno chicos, eh, entonces <tose> A lo, a lo nuestro, entonces. ¿Cuánto vamos de video? Ya 17 minutos. mira cómo me colgué. No quería hacerlo tan largo. Pero bueno, vamos a elegir los ganadores, entonces. Según mi criterio, yo creo realmente, y lo que estuve hablando con los chicos, es que este, el de este banquito, el de Nene Lechón 27, se merece el premio ganador. Se merece el primer puesto. Se ganó los tres días de cuenta premium. La verdad que es una barbaridad. Una barbaridad. Está muy, muy bueno. Eh... Y después voy a elegir dos más. En realidad iba a elegir uno más, pero es que... Es que en realidad se lo merecen todos. Por el nivel de, de sacrificio, de esfuerzo... Eh, es que es tremendo, es tremendo. Yo por gusto personal lo voy a elegir. Y... Es que me encanta, me encanta... Me encantan, me encantan todos, es el tema. Este, pero este me gusta porque porque soy yo, soy <risa> un poco egocéntrico, pero soy yo, entonces me gusta, este también se va a llevar un premio, seguramente Agüita Vivo Sabor Pera también se va a llevar un premio, y eh, el de Kedrick, y este, yo creo que estos tres eh, van a tener todos un premio, el primer puesto, que es el premio que entrega Wargaming por el año SC, se lo lleva Nene Lechón 27, eh, que son tres días de cuenta premium para él, pero seguramente eh, Kedrick también y Agüita Vivo Saborpera también se van a estar llevando eh, algún premio sorpresa. Eh. Eso va a correr por mi cuenta igualmente. Así que bueno amigos, nada. No, no, no quiero... Es que este también está muy bueno. Este, este es buenísimo, boludo. Es buenísimo. El de Maca está muy muy bueno. Pero bueno chicos, no es que no hay más premios, es que no, no puedo, me fundo, me fundo si no. Pero para la próxima seguramente espero que podamos hacer algo así, un poquito más grosso, con más premios todavía. Es que esta fue una prueba piloto básicamente para que para ver cómo salía. Es que realmente les juro por Dios que pensé que iba a ser dos o tres personas, que iba a haber máximo alternado. Tres, dos, tres, cuatro ponele, pero nunca pensé que iba a haber tantos, sinceramente os lo digo, si no hubiese puesto más premios y no, lo, no, no me preparé, no me preparé básicamente. No hay, no hay money, no hay platilla. Eh, y los tres días de cuenta premium son los que guardan da y se los ganó el señor Nene Lechón con su dibujo muy muy bueno, con su historieta, podríamos decirlo así. Bueno chicos, gracias, gracias por participar. Eh, gracias por suscribirse, suscríbanse al canal. Si no estás suscrito aún, deja tu like. Eh, y a los 5.000 también vamos a estar haciendo... Muchos, muchos otros sorteos Que ya falta nada, 60 personas 60 suscriptores más Que en realidad 55 suscriptores más Y ya llegamos a los 5000 Y ahí tiramos la casa por la ventana, os lo aseguro Besos, nos vemos en la próxima Chau, chau